¿Cómo valora usted los gobiernos de Leonel Fernández? ¿Y es ¿Cómo así? ¿Y es ¿Cómo valora ah, usted los propósito. gobiernos de Leonel Fernández? No va a hablar hoy. ¿Va a hablar hoy? Sí. Bueno, pero está bien. Pero... Y el país está en expectativa a ver qué es lo que el presidente va a decir. Bien. Vamos a ver, háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien. Pues continuando con el contenido de nuestro programa del día de hoy, lunes 23 de agosto del año 2021, Leonel Fernández se dirigirá al país para evaluar primer año de Luis Abinader. El expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, informó que se dirigirá al país en el día de hoy, lunes, a partir de las 8 de la noche, en una alocución que será transmitida a través de una cadena de radio, televisión y medios digitales. Leonel Fernández, líder del Partido Político La Fuerza del Pueblo, dará un discurso donde fijará su posición acerca del primer año de gestión de la administración del presidente Luis Abinader Corona. De acuerdo a la invitación realizada por el Equipo de Comunicación de La Fuerza del Pueblo, informaron que Fernández analizará la situación social ...económica y política en la coyuntura actual de la República Dominicana. Vamos a ver, ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver qué, qué opina Yerjan Lantigua. Adelante. Miren, hace una hora que una periodista de la República Dominicana... ...publicó en su cuenta de Twitter... Leonel apuesta a la desmemoria. Esto es una estrategia de los que están enquistados en el poder, ahora mismo, de desmeritar a la oposición. Me refiero a Altagracia Salazar. Que ahora se han convertido en entes intolerantes. Tanto que hablan de democracia, y tanto que fueron a la Plaza de la Bandera, y tanto que fueron a las Marchas Verdes, pero que ahora cuando alguien critica al gobierno, ellos salen con que ustedes no tienen calidad moral para hablar, como si en este país la constitución dijera o estableciera que para hablar, para poder expresar la opinión, usted tiene que tener moral o calidad moral, ¿qué es eso? ¿qué es la moral? Eso es muy subjetivo, pero bien. El, el expresidente, que hay que decir eso, expresidente de la República, no sé por qué en la República Dominicana a, lo, a los expresidentes se les sigue diciendo presidente, disparate, pero bien, el expresidente Leonel Fernández hablará hoy y como un estadista, que lo es, como un exgobernante de 12 años, 4 eh, años, no, 96-2000. Y después, ocho años continuos, 2004-2012, le dan a Leonel Fernández la experiencia para criticar, supongo yo que criticará algunos puntos y supongo yo que resaltará otros puntos. Sin embargo, no sabemos de qué se va a referir. Lo que sí es importante es ejercicio de la democracia. Donde haya partidos que estando en el poder tengan oposición, y eso es lo importante de la democracia, ese es el juego de la democracia, que un partido llegó al poder criticando, entonces cuando está en el poder lo lógico es que se le critique las cosas malas y se le resalte las buenas, porque buenas tiene. Ahí está el, el proceso de vacunación, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, eh, ya se siente un ambiente de intolerancia en los medios de comunicación, Lionel debe irse, si Lionel va a tomar esa, esa línea de oposición, tiene que irse preparando para que le saquen sus cositas, porque esa es la, la estrategia en la República Dominicana. Eh, cuando tú criticas algo, comienzan a sacarte cosas. Mientras tú no estás contra, en contra de nosotros, te dejamos tranquilo. Imagino que pronto saldrán algunos expedientes en contra de los seguidores de Lionel. Si él se mantiene en esa posición... Eh, Papi Juan anota la fecha, hoy estamos a, 20, a 23.08, si tú la anotas, luego puedes regresar en el tiempo y decir, mira, es cierto, si Lionel se mantiene en esa línea de oposición al gobierno, prontamente ustedes verán algunos expedientes en contra de su gente, que no hay ni uno investigado ahora mismo, prontamente veremos expedientes en contra de la gente de Lionel, porque, eh, por lo que yo veo de los comunicadores que hoy son bocinas, que antes criticaban a las bocinas, entonces, eh, la, lo que puedo sacar de ahí es que son intolerantes. Míralo ahí, dice Altagracia Salazar: Leonel Fernández apuesta a la desmemoria, sí. es decir, como que a la gente se, eh, eh, se le ha olvidado que él fue presidente 12 años. Pero sí parece que hay gente que no sabe que en esos 12 años que gobernó el presidente Leonel Fernández, usted puede ponerse en la, en la, en la, en, en la línea política que usted quiera, pero el país cambió. Y yo lo decía aquí la semana pasada: si tenemos hoy tribunal constitucional, oigan esto, señores. Si hoy tenemos tribunal constitucional, se lo debemos precisamente a Leonel Fernández. Si hoy tenemos un metro, si hoy tenemos un metro que lo, que lo amplió Danilo y que ahora lo va a ampliar Abinader, lo, lo, lo que significa que es bueno, se lo debemos a Leonel Fernández. Incluso lo acabaron cuando él inició su proceso. Si hoy podemos en la capital movilizarnos, ¿no? en la capital, si nos podemos movilizar. Eh, sin, sin tantos tapones, que lo hay, pero sin tantos tapones, ese lo debemos gracias a los elevados que dice Leonel, una visión muy futurista. Este hombre, lo que yo sí creo es que él debería darle paso a otro, ya, ahí yo no creo en que un líder tenga que seguir tanto gobernando un país, porque si tú realmente eres un líder y no eres capaz de crear a otros líderes que hagan lo que tú haces o mejor, entonces realmente no eres un líder, eres un caudillo. Entonces, en ese, en ese aspecto, eh, yo tengo expectativas, vamos a ver qué es lo que va a decir Lionel yo no lo sé, y tampoco sé cuál es la línea que él va a asumir, porque me imagino que a partir de hoy, y esto, es esto es una especulación, a partir de hoy se va a romper la, eh, la, el maridaje que hay entre la fuerza del pueblo y el gobierno de turno, porque me imagino que el, que el presidente, que sí sabe dar duro, va a lanzar, presumo yo, fuertes críticas a la gestión gubernamental. Sobre todos los aspectos en los que él entiende que debió actuarse de otra forma. Leonel es un tipo sumamente prudente. Leonel no es un desaforado, ni un loco viejo, ni un individuo con un discurso estridente. Es un individuo medido, es un tipo que razona, que piensa antes de expresar una palabra, que ya tiene una base fundamental en términos intelectual, que le permite hablar sin necesidad de ofender, ni de dañar, ese es su estilo y así ha sido siempre, por eso algunas veces eh, se ha confundido ese estilo con un acto de cobardía cuando en realidad es decencia y eso no se adquiere, eso es atributo de la cuna, eso no se adquiere en la calle. En ese sentido, este, no pienso yo que vayamos a escuchar una frase altisonante de Leonel, quizás algún refrán, como en alguna ocasión lo ha utilizado para hablar, pero en realidad no vamos a escuchar una expresión altisonante ni fuera de tono de ninguna manera. Además que se está refiriendo a un político que también en este momento es presidente de la República, lo que quiere decir que todas esas cosas nos dan una idea de por dónde viene el estilo que ha sido el característico de Leonel Fernández. Ahora, negarse a aceptar la realidad es de, es de estúpidos. Negarse a aceptar el hecho de que este país ha sido construido, ha sido construido, oígalo bien, por tres, en tres periodos de la historia nacional, eso es ser estúpido. Pensar que... Lo que pasó, por ejemplo, pensar la impronta de Trujillo, independientemente de los crímenes, independientemente de la persecución, independientemente de la sangre, independientemente de los presos políticos, independientemente de haber acallado por cualquier método la oposición, etc. Independientemente de eso, Trujillo inició la construcción de este país para convertirlo de una aldea de techos bajos a una ciudad con carretera, callejones y caminos. Balaguer continuó esa obra de una u otra forma y abrió aeropuertos en algunos lugares. Y Leonel Fernández convirtió a la República Dominicana, sobre todo a la capital de la República, que es la cara cuando uno llega en un avión de otro país, la convirtió en una Ciudad de Techos Altos. ¿Ok? Cambió todo el panorama. Gracias, Chamo. Cambió todo el panorama de la República Dominicana. No es lo mismo. Y mucha gente se sorprendía. Aquí hubo gente que vivía fuera del país durante mucho tiempo y llegó durante el segundo gobierno de Lionel, por ejemplo. Y se sorprendía cuando veía la capital en esas condiciones. Entonces, esa es la realidad. Ahí veo una amiga de eh, mi amigo la Lantigua, y amiga mía, por supuesto, eh, es mi, fue mi alumna en la universidad, que vive en la comodidad del, de, la, de la gran urbe miamense, pero que entiende que tiene que mantener su impronta en la República Dominicana y en los acontecimientos. Ahí la veo diciendo, que hable de Sunlan, que hable de Tucano, oye, ese primero ese no es el tema, Claro. Y mucha gente lo va a decir. Habla de esto, habla de aquello, habla de lo otro. Primero, eso no es el tema. Y si alguien entiende que ahí hubo un manejo inadecuado, que lo sometan. Porque los tribunales están ahí nadie tiene, nadie tiene prohibido. Nadie tiene prohibido someter. Y creo, si mi memoria no me falla, de hecho, la, la vieja ley de enriquecimiento ilícito planteaba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y incluso es una línea, una línea jurídica eh, manejada internacionalmente incluso, de que los delitos de, son imprescriptibles cuando se trata de eh, delitos de corrupción estatal. Entonces, no hay posibilidad de usted criticar ni hablar si usted no actúa correctamente. Por eso... No, no le hagamos caso a la valla, como dicen aquí algunos de nuestros compañeros. Sí. No le hagan caso a la valla y vámonos a sentar a escuchar el discurso que va a dar el presidente Leonel Fernández, que indudablemente va a ser interesante, porque esa ha sido la línea, esa ha sido la forma. De todas maneras, los políticos, lamentablemente, por eso yo no soy político, porque la gente dice la verdad y la mentira. E incluso en política hay más fake news que en otra, en otra, que en otra actividad humana posible. ¿Por qué? Porque la política se nutre de seguidores, de gente que de está fanáticos, detrás. fanáticos, de, eh, normalmente fanáticos. Bueno, iba a caer en que, que luego se convierten en fanáticos. Aquí hay gente que no recuerda las desgracias en que nos metió el Partido Revolucionario Dominicano que es el mismo PRM, no hay diferencia. Abril del 84 es una afrenta para que ese partido hubiese desaparecido. Pero y la crisis bancaria del 2002, pero abril del que 84, todavía la estamos pagando. Abril del 84, pero eso es cuarto, eso se sí. recupera. Pero la vida de los que murieron en abril del 84 no se recupera nunca. Por eso yo, si comparto contigo que fue grave, pero no más grave que abril del 84, por ejemplo... ¿Y por qué no hablamos de eso? Si es que vamos a hablar de lo Exacto. Viejo. Entonces, yo pienso que la bien? gente, y así, ojalá y la gente no utilice la pregunta del día de hoy para eh, insultar. Eh, pues no se la vamos a leer, es lo primero. Ay, no debiéramos de ay. leérsela, no debemos de leérsela. ¿Por qué? Porque es un, un problema de insulto. insultos, es un problema de ver la realidad con la visión del momento histórico en que estamos viviendo. Y aquí lo que estamos viviendo es ese problema. Claro, usted quiere hablar mal de una gente, bueno, el que habla mal de otro es porque no tiene argumento para defenderse o para plantear su posición o para sostener su posición. Así es que vamos a ver lo que va a decir el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, y vamos a valorarlo en su justa dimensión. Claro. Vamos a valorarlo en su justa dimensión. Si se puede escuchar a, a aquí a, a, los, a la oposición, tal vez se puede. Porque aquí, como, como ya vemos que hay algunos comunicadores que, que se están lucrando con, con millones de pesos en el gobierno, como es el caso de Altagracia Salazar, eh, tal vez podemos escuchar. Yo, si, si hay democracia en este país, una pregunta que me hago. Así es. Hay democracia. Bueno, vamos a saludar a Carolina Medina, que está con nosotros, vestida de verde. ¿Eh? Ojalá que no, no te madures. La, y no de la fuerza del pueblo. ¿Eh? y no de la fuerza Pero yo no he dicho pueblo. nada, no, Carolina. Pero ella está, ella llegó hoy a la <risa> defensiva. Veo que llegaste <risa> con los guantes puestos. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Quiero destacar esto en alusión Pero al comentario Pero yo espero que tampoco sea de la Marcha Verde, porque preferiría yo ser de la de la fuerza del pueblo y no de la Marcha Verde, que están todos. Ese es el verde de No, no, no, Diles que es el verde de la esperanza. Una cosa no tiene que ver con otra. Tú sabes y todos los dominicanos saben. Buenos días. Buenos días a todos. Y los dominicanos saben que en una organización tan amplia donde habían o hay personas con diferentes criterios, diferentes partidos políticos, había PRM, había eh, PLD, había gente normal, había gente que no pertenecía a ningún partido político y el hecho de que hayan tres o cuatro o cinco nombrados no quiere no, decir no, no, que hay, la marcha hay, hay, verde... No, hay 10 Con 15 de cientos de miles de dominicanos eh, no quiere decir que la marcha verde sea lo peor de la República Dominicana. Pienso. Entonces, partiendo del tema. Eh... Un momentito, Carolina. Francis. Ah, sí, Buenos día, días, muy, bueno, amado. Como Carolina. Carolina. Ella llegó hoy eh, muy <ríe> directa, ¿eh? Con más de puesto. a pelear. Hace. No, ¿Y la ¿y verdad. ¿Y no, qué fue? marcha ya, verde, es, es, tan calladera. No, no, no, no. tu verdad. <ríe> bueno, Pero no necesariamente bueno. no, está es no no Vamos, mi, por eso mi Vamos a desglosarlo en breve. Buenos días. Quiero pedir, no dar gracias a Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia Qué para licuda. entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y aprovecho para saludar un asiduo televidente. Y... ¿Eh? Jesús. Cristo No, no, no, espérate, espérate. Jesús Reyes. Jesús de la asociación de Basta. Jesús y sí, me Ah, sí, me. de Almacenes Cime, ah, sí, que él ve ah, todos sí, los días sí, saludo. nuestro programa. Amigo, nuestro, amigo y, nuestro, hace muchos años. Y siempre está ahí. Un saludo a ti, Jesús. ¿Cómo no? Carolina, <risa> sí. adelante. Miren, yo hace unos días hablaba sobre las posiciones que han asumido los diferentes partidos políticos, entre ellos el PLD, eh, como oposición Que para ellos todo está mal eh, es, es el normal comportamiento De la oposición en nuestro país Que para eh, todo lo que se haga Está, está mal de un partido Estúpido político con, uh, actitud, Estúpido, actitud o sea Porque estúpida. no todo está claro. mal, o sea algo debe de haber bueno claro sí. eh, Por otro lado con el tema De Leonel Fernández Se ha creado mucha expectativa eh, Leonel sabe cómo hacer su trabajo Para crear las condiciones De que todas las atenciones Se dirijan hacia él eh, creo que a un año de gobierno y lo que se ha vendido a través de los medios de comunicación es que será un discurso un tanto fuerte, eh, muy marcado, eh, enfrentando si se quiere al gobierno y que desde ahí partiría ya eh, toda una todo un seguimiento al manejo del gobierno actual eh, con miras a observar y a destacar lo que no estén haciendo bien. Se entiende que eso es lo que va a pasar hoy en nuestro país, eh, con el referimiento de Leonel Fernández en torno al primer año de gobierno y la evaluación de, del mismo. Algunos aspectos que a mí me gustaría eh, también en algún momento determinado escuchar a Leonel Fernández es hablar sobre temas, que diga su posición de muchas cosas que han pasado en este país, no solo en este primer año de gobierno, en aspectos que pasaron en el pasado gobierno gente que no le gusta eh, por ejemplo mi compañero ya no que okay, no se puede estar hablando para atrás cuando leonel fernández estaba en el partido de la liberación dominicana nunca señores refirió nada a lo que estaba pasando en ese partido y al comportamiento de sus compañeros o sea siempre hizo omisión a todo lo que se daba en nuestro país nosotros sabemos que tu situación actual como persona, como empresa, como Estado, tu situación actual, la que tienes hoy, tiene mucho que ver con las acciones anteriores de tus gobernantes. Entonces, a mí me hubiera gustado ver a un Leonel Fernández haciendo dentro del PLD una posición más crítica, como la ha venido haciendo luego de que sale y ahora con el gobierno de turno. Me gustaría escuchar a Leonel Fernández referirse a temas como... El coral, el pulpo, el tema Odebrecht, el tema barrigol, el tema acorde, los supertucanos. Eh, hablar en un futuro, tal vez en 10 años hable de eso. Hablar de los parqueos de la UAS, hablar de todas las cosas que suceden en nuestro país. En las últimas dos décadas me limito a hablar de este tema. Hablar también eh, de cosas que él ha omitido y que se ha quedado callado. Hay que esperar... A ver a lo que va a referir en torno al mismo y eh, decir que hay algunos aspectos que ciertamente en el caso de no solo la rendición de cuentas, sino de lo que nosotros vemos en el día a día con el tema del PRM y algo que le está afectando muchísimo es la situación de los préstamos. Un mismo Leónel Fernández eh, me parece que refirió o hemos visto a mucha gente referir que dónde están los 13 mil millones de pesos que se han aprobado en el Congreso. Ese congreso que es responsable ahora y en sus años anteriores responsable de muchas diabluras que han pasado en nuestro país, como la aprobación de este contrato del, pro, del pobre pueblo viejo de Cotuí, que leyeron sin saber porque los mandaron a, a levantar la mano. Ese mismo congreso que está aprobando los miles de millones y que yo espero en Dios que no apruebe un estado de emergencia solicitado por el gobierno de 45 días más. Señores, nosotros tenemos cuatro días que no muere gente por COVID, según el gobierno. Aquí el nivel de contagio ha disminuido muchísimo. Nosotros tenemos la economía total aperturada, o sea, ¿cuál es el fin? Tenemos, ¿cuántas son? ¿36 millones de vacunas? ¿O 26? 36. 36. 36. 4. Nosotros tenemos vacunas. O sea, ¿para qué solicitar y que ese Congreso se cuide de aprobar 45 más de, días más de estado de emergencia. Y en torno a lo del que referirá Leonel Fernández, vamos bueno, a escuchar. Eh, hay gente que entiende que la, él gracias, tiene todas las cualidades para eh, dirigirse al país en torno al primer año de gobierno. ¿Tú no entiendes que, te, que la tiene? Sí. Tú oh, pues dices que hay gente. Sí, pero no, eh, no, no Francis, lo... A ti no te gusta, Leonel, pero el hecho de que no te guste no tiene, quiere decir claro, todas las que condiciones, no tenga por las eso condiciones. Lo digo. Ni que tampoco tenga el derecho de hablar Claro, no? totalmente. Don no Francis, dicho que no lo tiene. adelante. Bueno. Defienda ahí a su líder. Sí, va ahí. Miren, el, líder, lo primero el es, líder de nosotros. Sí, lo primero es. De, de tú y Francia, no sé si es de nosotros dos. Que sea. No, no, no, no, no pongo una pared ahí uh, para que no te toque no. ni siquiera ah, mi voz. No. Yo les digo que en política y en los aspectos personales no hay que meterse al calabozo antes de que les dicten condena. ¿Cómo así? Bueno, o sea, no mucha te gente. O no te muera en la No te metas en el ataúd antes de morirte. O no te muera en la víspera. Mm. Son muchos los lo mensajes que se le puede decir a la gente que se ha inquietado porque Leonel, correctamente, decida como partido y como oposición responsable que la ha llevado al pie de la letra. Y parece ser que la incidia la falta de, de visión, muchos no le han dado seguimiento al desarrollo político de Leonel Fernández y que ha demostrado que está por encima de la media de los políticos de aquí y de América Latina en cuanto a, a comportamiento, conocimiento, en cuanto a tener claro cuál es la realidad que vive hoy la República Dominicana el Caribe y el mundo. Con él se puede hablar todo. Y así como cuando dio su discurso en el 96, en su primer periodo, siendo muy joven, 46 años creo que tenía, ¿verdad? Sí. Frente a todos esos jureles y con el y la bendición del que estaba al lado, al que él le estaba recibiendo la banda presidencial, el doctor Joaquín Balaguer, demostraba que estaba hablando hacia futuro. Y el que quiera contestarme o, o revisar ese video, búsquenlo, toma posesión, Leonel Fernández, 96, y usted me va a decir si tengo yo razón o no. Planteó todo lo que ha ido sucediendo en este país respecto a la visión de un Estado integrado en la comunidad internacional, profesionalizado en todos los ámbitos, porque aquí fueron los periodos que se motivó más a la, al estudio. Profesionalizado, gran parte del país. Todo se hizo a partir de ese, de ese planteamiento de transición que hacía Leonel Fernández en el 96-2000. Ahora, ¿qué hemos visto de Leonel Fernández en este periodo presidencial y en, el, en los procesos electorales? La decencia, el respeto, pero muy certero en los puntos que plantea en favor de que de que no solamente el país lo viva, sino que Luis Abinader le oiga, que es el que tiene el mando del país. Tratar de minimizar, de desnotar, de, de decir todo lo que quieran decir. Es parte de la política y es parte de este país, Lionel Fernández. Y para mí, y para muchos, sé que incluso en los contrarios lo reconocen como un líder nacional. Quiénanlo o no lo quieran. Y de hecho, la oposición responsable es más valedera que la de cháchara, que la cháchara, que muchos han intentado indigarle a Luis o al gobierno de Luis Abinader. Nosotros hemos sido muy respetuosos, incluyendo que le hemos dado el voto de confianza a un hombre que yo dije que es un modelo por su comportamiento, por su forma de vida, que no es un político tradicional, ni tiene las mañas que tiene al su alrededor, por lo que decía Amado. Lamentablemente, el PRM es un producto del PRD del viejo PRD, del que tiene Miguel y del que cargó Hipólito. ¿Qué es Miguel? Miguel Vargas. ¿Y ese hombre está vivo? Él tiene la sigla. Y... Él es dueño de él. La... ¿El partido mayoritario? Sí, ah, también. ¿También? Sí, yo no sabía. Partido mayoritario sí, PRD. Pero es verdad, verdad que qué yo vaina, no me acordaba, eh. qué, qué vaina. ¿Y cuántos votos sacó? Entonces, ¿Qué se jugaste? benefició. Sacó más que, la, que Alianza País. Eh. Pero, sí, pero claro. ven acá. Pero, y Alianza País sacó voto en este Digo, país. Miren, claro que sacó Miren. Entonces yo concluyo. Santísima. No nos muran, no se mueran en la víspera los que son contrarios y que siempre han tenido odio. Que es valedero. <risa> ¿Odio? Y yo diría. Y yo fuerte, diría. Odio. ¿Eh? Odio. <risa> han tenido odio al lionel ¿Lo odian? Ah, hay gente que lo adversa muy, muy, muy radicalmente. No porque odio. Vamos a decir que ¿Cómo? lo adversa muy radicalmente. Exacto, ok sí como cualquier radical islámico. El diablo. Yeah. No porque es no, fuerte. No, no hay gente que hasta cierto punto es cierto aquí hay gente que radicaliza sí. la, la, las posiciones. Porque y, el islam no es eso lo que profesan los talibanes. No. Eh, eh, no. no. por hacer y hay la comparación. Y gente que se van de una vez a la parte personal. Sí. Total. Y, eh, Entonces si de algo se agarró Danilo Medina esa eh, eh, eh, ya, eh, perdón iba a decir un, un, lo iba a, a minimizar fue de trabar todos los mecanismos de opinión pública y teniendo a todo eso que se, se hicieron ricos una base de gente que tú la ves con unos trajes que, que brillan desde que se desmontan de los carros Mercedes Benz comunicadores de, de renombre de aquí del país para minimizar la imagen y la moral incluyendo denostando los gobiernos del propio PLD, que le dio el triunfo al propio Danilo, pero había que quitarse a Leonel del lado. Hicieron todo lo que quisieron. ¿Por qué? Porque no comprenden cómo actuar en política y nunca ha tenido un ápice así que se le pueda acercar al liderazgo contra quien se estaba enfrentando, que era Leonel Fernández en ese momento. Gústele o no le guste en este país, vamos a escuchar a Leonel Fernández que sé que va a ser de mucho provecho. Pero que nadie ha dicho que no no no se No, lo no, funciona. lo que pasa es que se han, se han deboscado queriendo denotar y hay una serie de gente que no quiere que, lo, que, que hable siquiera. Mira, creo que me parece un poquito exagerado, no sé quién de ustedes fue que refirió, como que se iba a no transmitir o que se iba a evitar mayor no creo no no no no no a que sea. Lui... no no no no no no no que no no no actual llegue a no cayó Danilo Danilo, no no no no no le no no no no no no que no no no no no no no del gobierno. no no no no en su momento han tenido puntos que en este punto. no no tiene política en no. blanco y negro no. Carolina Medina. la política no. no se ve en blanco y negro porque si tú ves la política en blanco y negro tú pierdes la, la, la el color de la vida porque la vida una... es amalgámica la vida sí. está llena de color sí. en política el uno de los grandes maestros de la política por lo menos la política vernácula fue joaquín balaguer y decía lo siguiente el en política, el enemigo de hoy es el aliado de mañana y Totalmente. viceversa. Totalmente. Entonces, en ese sentido se entiende que eso que tú refieres, eh, esa cercanía o esa amistad que tenían o que tiene la, fu no, la fuerza no, pueblo, que tiene la fuerza del pueblo permite sí. Eh, permíteme Francis Que tiene la fuerza del pueblo Con eh, el gobierno de Luis Abinader Que de hecho lo hemos visto En los comportamientos eh, el, La fuerza del pueblo Ha mantenido una actitud Un tanta, proactiva. Eh, tanto Proactiva eh, eh, Sí y, Proactiva y pasiva En torno a los referimientos Y el comportamiento De cosas que entendemos Que ha hecho mal el gobierno Y que en el discurso de hoy Que, que es, es un... correcto sí. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú ves que alguien Se abajo Y tú inmediatamente Coges tú una piedra Y se la tira ¿Qué ya? es lo que ha estado Haciendo el PLD No, exactamente Entonces o sea, antes de que las cosas se dieran, ya tú estás... No, tú tienes que esperar a ver qué, cuál va a ser el resultado de eso, entonces criticarlo. Entiendo. Eso es lo que es una oposición inteligente. Entonces, partiendo de eso, a partir de hoy se entiende que eh, asumiría o, otro otro comportamiento en torno a las políticas gubernamentales. Claro. Eso es lo que quiero referir. Perfecto. Entonces, eh, eso podría ser. Claro. En, en el caso que soy que ha hecho el, el, el comentario en más directo, en, en, en mi visión sobre muchos aspectos. Porque yo entiendo que en el caso de Leonel Fernández, Francis, Amado, ustedes sí. que son, eh, si se quiere, defensores o seguidores de Leonel, hay una de las cosas que a mí me duele, me duele, y, y Francis yo creo que no estaba aquí. Mi primer voto fue por Leonel Fernández. Y yo entiendo que tiene, mi, o sea, mi primer voto, que tiene <risa> todas las condiciones, todas a, a él, las... Ah, hacer eso de nuevo, enfócalo, eh, eh, Que aquí, tiene todas <risa> las <risa> ah, condiciones... Cuando ella dijo que su primer voto era por... Sí, porque yo... Exacto, pero enfoque, mira Yo aplaudí, aplaudí. Está bien. Yo entiendo que Leonel Fernández tiene todas las condiciones, todas las cualidades, un político acabado. O sea, para haber hecho, haber hecho en nuestro país y haber evitado muchas cosas, que sabemos que si somos sinceros, que si somos honestos, que si nos quitamos... Los lentes o la capa de protector en torno a la imagen de él. Sabemos que hay muchas cosas que estuvieron mal, muy mal y que las permitió y que se dieron muchas cosas que siguieron y que se intensificaron en el gobierno de Danilo Medina no amado no mire a Francis, mira mira a Francis. No, no no pero, pero esas, mira, esas son de las cosas tú que tú me duele también me quieres prohibir que yo mire a Francis porque que lo mire con sus picadas lo mira con sus picadas esto aliancista a propósito pero yo creo que ella estaba aquí ella estaba con Guillermo ayer búscame dos cosas dos cartones para ponerlo ahí para no mirarlo a Francis busca no, pero que tú lo miras, amigos televidentes Él lo mira con suspicacia y maldad <ríe> no, Cuando yo hago estos experimentos, No, no, señores, no señores. Carolina Eso mismo, tú Fernández. tienes que preguntarte Mira Carolina Vamos a escuchar la llamada Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, día, día, amigos sí. Saludos, adelante Nuestros saludos para ustedes Tanto Cháuco. para Francis José Amado Gracias a Carolina y a Yayan, Gracias. Nos sentimos orgullosos y feliz de escucharlo a ustedes. Hablando del hombre de más capacidad en la República Dominicana y a nivel internacional, sí. preparado para gobernar para este país. <risa> ahí ahí en ustedes la idealizando <risa> a la gente. Exacto. Así Exacto. Se Exacto. Es, repítelo, Yayan. Gracias, muchas acá gracias, acá gracias mi amigo. Roberto, eh, caramba, una cuestióncita que usted se educara en el gobierno ah, pasado. No, por también. Ve a veces ese no, es Roberto. Pero pero tú, tú no, tú lo no, lo pero, no, pero no lo la lo gente, por no, eso no es intolerancia y le buscaste una parte personal. Vamos a enfocar de su visión. Señores, muchachos, no nos vamos a desubicar. En la parte el enfoque que te vas a dar es el tema de idealizar de idealizar, de, idealizar, idealizar, perdón, o sea, idealizar de creer que leonel Fernández es el dios de la República Dominicana en, en términos políticos y de América Latina. No, vamos a bajarle un poquito. Entonces bueno, ahí es que se desvían las cosas. Carolina. Entonces, como es un dios y fue el no, mejor no, y fue no, el jamás. salvador, que es lo que sí. dice Roberto, y fue el salvador de nuestro país. Va sí. a ser el salvador a mí me hubiera gustado que él hubiera salvado el país Y que hubiera evitado muchas cosas que se dieron en sus pero gobiernos te voy a decir En los que algo, él Carolina. gobernó Cierro Y en los que gobernó su partido sí, de la liberación Pero te voy Dominicana, a decir algo, Carolina Que estuvo todo el tiempo calladito Viendo no, todas las no, mira, que No, no, mira, Carolina hacía. Si así hubiese sido Carolina, lo que tú planteas Que él tenía Carolina, el poder para liberarlo Analiza no con la cabeza Mira, no, Carolina no Suelta el corazón, corazón. No. Te voy a decir una cosa Si así tú lo analizas de Que él tenía el poder Mira, para controlar ese grupo de tigres de su está gobierno, la adrenalina. Mira, y, y, y tú, y tú, y tú, Francis, pero es que tú, es que tú solamente te quedas. Y, no, no, espérate, Mira, tú, no me has, porque, tú no me has escuchado decir lo que yo quiero. Si ella lo plantea de esa manera, de que Lionel tenía que en los gobiernos del ejemplo de Danilo, vamos a poner un, un caso, Con enfrentarlo usted. como ella lo quiere enfrentar. Recuerda que eran que era el partido de la liberación dominicana el que el que comandaba. Me imagino. Y tenía que darse callado no, viendo no, todo lo no, que estaba mal. Porque él enfrentó a su comité político, ¿Dónde? a su comité central no a su político. Y pero, no lo dejaron. Es decir, que él no dominaba pero nunca eso. Renunció pero nunca a, a la presidencia del PLD. Él no, él, una, él no dominaba eso. Ah, pero, adelante, pero, ¿pero adelante, por qué no renunció Buenos días, buenos días. ¿tú adelante, ¿quién nos habla, de dónde nos habla. Buenos días. No se escucha. No se escucha bien, que se está cortando. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Regrícale el problema. Baja el televisor. No, no, no eso es un problema de la línea. Exacto, eh, que llame de nuevo, por, ya, por favor. Mire, mire, mire. Vamos a escuchar a Yayan. Lo eh, que quiero significar, Yayan, porque no me dejaron, es. Vamos a ver, concluye. Que cuando se gobierna y Leonel, un error que cometió fue. Dejar en libertad a que el nuevo gobierno que empezaba por Danilo Medina, él no opacarlo o no darle eh, sombra y dejarlo a su anchas agarrar el mando como lo agarró Danilo. Que su propio comité central eh, político, que era la base, es la base de ese partido, tú sabes lo que hizo. En el 15, en 20 minutos, lo sentó. Pero no renunció no, Francis, si no no, porque se quedó no podía... La... Porque tú sabes lo que no, se buscaba eh. con eso: que él tuviera yo, disciplina yo que y aceptar ese grupo. Ay, y, son las 7:40, Pero sí, se fue. Me permite, me permite, Se eh, fue. No, no.